¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos esta replay Que acabo de grabar Con este... 122 tm me viene el nuevo... Tanque Premium que está para... Nada, para sacarlo ya en la maratón Así que, bueno, acá pido perdón Me llevo puesto a Calo Déjame pasar, Calo Déjame pasar, brother y aquí vamos con nuestro querido 122TM, con este camo Que está muy extraño ahí, fíjense que lo estaba viendo, tengo la cámara puesta que tenía en el juego Está como muy... Eh, un camuflaje bastante psicodélico, ¿no? Con el torito ahí adelante Hola eh, y el cosito ahí arriba, no sé qué onda Bueno, pongo la cámara del juego para que vayan viendo la replay Es una partida de tier 7, 8 y 9 a ver, eh, grabé básicamente esta partida, el T-44 ahí, fíjense todo el camuflaje que tenemos Tuki, a Troden Buena puntería, muy buena puntería Ahí me spotean, así que trato de, de, de, de pegarme a las piedras ahí para que no me puedan tirar También hay una artillería que ya verán que me quiere mucho porque se centra básicamente en mí Así que le mando un beso gigante, la quiero mucho Como ustedes saben, pre un poquito de esto. Como ustedes saben, amo las Artis. Así que, bueno. Eh, <ríe> un poquito de ironía, ¿no? Eh, pero bueno, estamos acá entonces en, en Airfield. ¿Cómo se dice? Aeropuerto, ¿no? Airfield... Eh, algo así. Bueno, ahí le metemos... Um, aeródromo, bueno, eso, no me salía el nombre. Aeródromo. Aparece el Chrysler que se manda el Yolo y, bueno, abajo le entra. Pero recuerden que tenemos tenemos 233 de penetración con eh, APCR, munición APCR. Acá trato de hacer un invertido ahí. No sé si hay algo por ahí también, no lo, no lo tengo muy claro. Entonces trato de hacer un invertido, pero como está... No, tampoco quiero sacar el lugar al T29, al 50. No quiero molestar a mis compañeros. Entonces decido... Bueno, listo. Ahí tenemos la M12. ya empieza a darme un besito. Hay un defender, fíjense, en E8 No sé si estará spoteado, pero Bueno, puede ser, tal vez no está spoteado, No pasa nada eh, Acá tratamos de buscar eh, al M103 eh, Recargamos, recargamos, recargamos Sí, fíjense que tenemos una buena penetración El M103 me la reconta clava Ahí trato de buscar a dónde me la pegó Que realmente no... A ver, espérenme un segundo que La batalla no me di cuenta No lo vi, la verdad no vi, bueno, no, no puede ser, ¿no? Pero. Eh, no sé, no, no, no, vi por dónde me entró el. el tiraco. Pero tanque de combustible. O sea, me tienen que haber dado acá en, el, en por acá, en algún lado de estos. pongo Bueno, no importa, vamos. Vamos a darle. Ya tenemos un Super Hellcat muerto por nuestro lado. Tenemos un Chrysler Grand Final de aquel lado que está. que está muerto, al igual que el IS. Ahí le pega un buen tirito al T-29. ¿Ves? Ahí no, tampoco lo quiero chocar. Le tiro, pero no, no, no tengo suerte. Ahí la Arti le está tirando al M103 ahora. Yo me puse también un poquito en este lado por el hecho. Me olvido del T44. Fíjense es la suerte que tiene que sale. Me la vuelve a clavar y yo no le penetro. A mucha distancia. Fíjense que con APCR. Ojo. Ojo porque supuestamente es duro, pero. El T44 con APCR la te las clava a unos. ¿Cuánto estará? 400 metros más o menos. No, menos. Menos, menos, menos, mucho menos. Eh, ahí aparece el Carro P88, no, no, no debió de hacer eso. Cuando sos eh, un tier por debajo, tal vez no te conviene salir tanto. a La zona donde están tanto los top tier. Me pongo así un poquito, haciendo un poquito de side de, de scrape. Eh, porque no quiero, no quiero Que me clave la, las dos pepas Este 703-2 es muy peligroso Ahí, fíjense que nos eh, Le rompo la oruga Y el segundo tiro lo rebotamos Y eso que tuvo tiempo tranquilamente para poder Dispararnos, yo trato de ver si puedo Llegar a recargar, a ver si lo puedo meter un tirito Abajo Yeah baby, adentro el 703 también nos llevamos nuestra primera kill. Vamos, 1786 de daño, 1180 de bloqueo, 334 caca roto o croto, no sé cómo se de clan W3D. Le mando un saludo. Ahí me dice que retroceda. Está, me quiere salvar la vida, así que le agradezco. Bueno, ahí tenemos que hacer un track con daño. Al carro P88. Eh, así que bueno, nada, ahí se lo terminan por llevar. Avanza tranquilo este querido T29, nuestro amigo Croto Y nosotros, bueno, ya nos queda por ir a buscar básicamente lo que es el IS-3. Que está, bueno, está ahí. Fíjense, el IS-3 un poco gracioso en una situación, tipo, para Ernest Jesus. pues sí ¿Eh, ¿A dónde vas? <ríe> Se Quilombo ahí. El 50TP lo termina por, por matar. Se lo lleva. Así que, perfecto, vamos, eh, seguimos avanzando entonces Tenemos 2.187 de daño, 1.180 de bloqueo, 366 eh, Un combinado de unos 2.500 más o menos para redondear Ahí el querido Matiburón que se lo lleva Perfecto, es una hermosura ese 1357, lo tengo Es una belleza Ahí cambia munición APCR que es la munición estándar de este vehículo nos tomamos nuestro tiempo por las dudas, vamos a asegurar, hacemos ahí un tiki, adentro 350, tenemos, tenemos unos 2537 Más unos 366, algo así como unos 2000... bueno, hola, ¿cómo te va? Gracias, eh, 2890, 2900 más o menos me pasa el avioncito por arriba y eh, el querido Coringa 50TP se termina por llevar a nuestro amigo la M12. Bueno chicos, hasta aquí la replay. Es cortita, es rapidita. Quería simplemente mostrarles, es la primera partida que jugué y ah, tengo que hacer unas cositas ahora. Así que quería dejarles eh, para que vean el tanque lo que es. A ver qué, qué les pareció. Fíjense en el frontal los agujeritos que tiene, ¿bien? O sea, buen ardo. Mirá, ahí, Tuki. Eh, es el camo este Es el que podrían llegar a, a obtener Este camo 3D La verdad que está... está o sea, es raro, ¿no? O sea, tiene como unos fuegos artificiales Por ahí, un cosito, el trapito arriba Otros fuegos por ahí El buey chino, ¿no? Como le dicen a este, a este vehículo Pero bueno, amigos, nada Espero que les haya gustado este replay Estaré... Quédense tranquilos Me va a decir eh, Ando, pero jugaste una Sí, sí, esperen, tranquilos Que la maratón es larga Vamos a estar subiendo prácticamente todos los días Algún videito para que ustedes vayan viendo Ahí justo estaba Matiburón, de, de, justo salió atrás eh, Vamos a ir subiendo diferentes eh, replays para que ustedes bueno, vayan viendo si les gusta el tanque, si no les gusta Si vale la pena, si no vale la pena eh, gastar tanto ya sea tiempo o, o dinero en el vehículo Así que bueno, nada, tranquilos que esto recién comienza eh, Piensen que son 10 días que tienen por delante para ir quemando las diferentes etapas de, eh, o las diferentes fases para poder completar esta, esta maratón por el 122TM tanque premium mediano chino de tier 8 chicos así que bueno muchísimas gracias por estar ahí dejen ese dedito arriba ese likecito suscríbanse al canal si les gusta este contenido déjenme en los comentarios qué les parece y nos veremos en un próximo video muchas gracias chicos besos chau chau